Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos comiendo con Maribel Villegas. Este es un programa más de relatos de Don Tomás. Eh, don Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, de verdad, muchas gracias por estar. Tenemos la presencia de una de las dirigentes políticas del Estado más visibles en los últimos ocho años. Me parece que, que vamos a disfrutar de la charla. Al contrario, don Tomás, no me digas eso. El, el placer será mío. Gracias, gracias. Y, gracias, por supuesto, gracias. este este programa, gracias a ti, este programa eh, lo queremos siempre engalanar eh, con alguien más. Y lo estamos haciendo con dos flores. Dos flores. <risas> la licenciada de Valencia. Hola. ¿Cómo, cómo, Podríamos decirle así en el argot político una vieja loba de mar. <risa> pues vieja sí, no va. <risa> <risa> y de los nuevos cuadros periodísticos, Verónica Núñez Pelichero. Buenas tardes, Verónica. Y bueno, como bien presentó Don Tomás, eh, Maribel Villegas Canche. ¿Quién es Maribel Villegas Canche? Es una política que de hace aproximadamente 17 años. Eh, si yo no mal recuerdo, es la primera diputada que gana en los tribunales una elección, porque ella compite, entre otros, contra eh, Ludivina Menchaca, que era la candidata del PRI Verde, eh, eh, por el distrito 5, si no me equivoco, ¿no? 12. 12, 12. 12 cuando eran solo 4 de sus encantos. Exactamente, en cuando eran solo 4 de sus encantos, ahora son 8. Y gané es, por 26 votos de diferencia. Y por en 26 votos de diferencia que se los habían anulado ella mete una impugnación y, y, este, y el tribunal le, le otorga el triunfo a, a Maribel Villegas, que a la postre le benefició también a su contrincante Ludivina Menchaca, y que fue prácticamente un gran inicio para tu desarrollo político. ¿no? Maribel Villegas, eh, decía, o, o he contado otras veces, es una persona que, que sale muy poco a la luz pública y que muchas veces se, se le ve este, con, con mucha fuerza, eh, que muy pocos la conocen realmente, aunque seguramente tus pues, seguidores, que son vas, vascos, pues te conocen perfectamente bien, y que quiso ser gobernadora en esta elección que pasó, este, el, concluyó el 5 de junio, y pues terminó siendo pues, la principal aliada y coordinadora general de su campaña de Mara de San. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Jonathan. Pues muy contenta, porque además, don Tomás es toda. Una institución, podríamos decir Y en La Rosa, pues... Otra. Otra institución. <risa> Pero te decía yo, cuando yo llegué a Cancún hace prácticamente 20 años, 22 años, una de los primeros personajes en la vida política, que yo no estaba en política, fue en la Rosa. Yo, yo, yo vine con otra amiga, que se llama Nancy, de, de, de, de Mérida, a trabajar aquí, aquí, con muchos de los claro, que, que llegamos la gran mayoría, la gran mayoría. Y empecé a trabajar en notaría pública, Mi, yo soy abogada de profesión, sí. egresada de la GUARI, y empecé a trabajar en, en notarías, la primera notaría que trabajé es con Rodríguez Carrillo. Ah, es con Jorge Rodríguez tera, Carrillo. Sí, ah, mira. Está, estuve me nada me más saludo. como un mes, sí. como un mes estuve ya, nada más, ya luego me fui a otra oportunidad que me dieron en Islas Mujeres, con Yolanda Solís Solveres, la notaria. Eh, estuve ahí trabajando como un año, año y medio, y me toca la campaña del famoso Chacho en el 2002. Y Jorge, mi esposo, yo lo conozco por Nancy, que era la coordinadora de los jueces calificadores. Un viernes, un sábado, Chacho había, había llegado. Pero estaba campaña. enterrado de la cárcel municipal, ¿no? No, pero antes, en campaña. Ah, en ah, campaña. Yo lo conozco en campaña. Había llegado, Chacho, a sacar a unas chicas de las 63 que sí. había detenido seguridad pública. Servidoras públicas. Pues. <risa> Entonces, este, <risa> voy a buscar a mi amiga Nancy, le digo, oye, ¿qué pasa? Porque no, ya es viernes y vamos a salir a cenar y y, este, y ahí conozco a Jorge, que era el particular o el privado de Chacho en la campaña Sí, sí, sí. Sí, porque en el gobierno fue Roberto Wolf. Así es. Pues es cierto, y ya sí. luego él se fue de particular de la señora Silvia en el DIF. Pues, estuvo un tiempo con Lisa sí. Puerto en el DIF. Estuvieron ahí. Y ya después yo estuve como ahí, empecé como procuradora de la defensa de la. Uh -huh. Pero fíjate, yo no, yo no entré a trabajar a la administración, iniciando la administración. Yo hasta mayo, porque como que no me animaba a decir. Algo. Ah, pero fue pues, casi iniciando. porque eh, Sí, pero no entré, desde no entré desde el primer día. Todo el trabajo ¿no? En abril y en el sol, en la instrucción de la Oye, quiero decirte que el pescado está espectacular, uh -huh. es una delicia. Aquí yo no sabía de tus dotes, yo no <risa> culinarios, ¿verdad? Uh -huh. Mira, los papás ya se lo comió. Para eso es, Hay ah, la... Está como el de la caricatura donde el gato saca. Sí, exacto. Eh, ah, sí. Con sí. los... sí, gato y su pandilla. Sí. Pero a ver, ¿qué, ¿qué quieres preguntarle a los invitados? Pues mira, eh, yo tengo curiosidad, ¿no? Y, y muchos hacen la pregunta, muchos ciudadanos. En el 2009, cuando eres candidata a diputada federal, ¿te contiendes? También en esta campaña Carlos Joaquín González ¿haces alguna negociación con él para ya ves que el IECRO en este momento te hace una impugnación por actos anticipados de campaña no me la arma la verdad me la arma en ese momento Carlos Joaquín tenía aliado a Gregorio el PRD me impugna con el difunto Mekic y me, me impugnan y me llevan hasta el, el trife a lo que era antes el trife, el tribunal y un mes antes de la elección el que era el presidente del PRI era Pedro Cotín, sí porque sí, se, se decía que tenías toda la posibilidad de ganar no le llevaba yo 20 puntos no había manera de que me ganaran 20 puntos le, ganaba, le llevaba yo una encuesta wow. ya no estaba haciendo mi campaña y eh, esto es exclusiva, ¿eh? Pedro era el presidente, no es cierto. Beatriz Paredes era la presidenta del PRI. Nacional, sí. Y ellos son muy amigos. Yo sé porque tengo, luego me enteré, fueron a negociar y, y, y que me, operar, que me bajaron. Mi era la única forma de que me bajaron. Sí, porque si le ganaba a Carlos prácticamente le truncaba su posibilidad sí, de ser aspirante a la ah, gubernatura. Exactamente. Pues me bajan a la marcha estaba yo en una caminata, me acuerdo que aquí en, por el 28, cuando me dice, acaba de resolver el tribunal, que, que, que pintaron y sube Julián, eh, el que es el de la, el del tecnológico. Juliana, eh, Julián eh, Aguilar. Julián Aguilar, era mi suplente. Pero, pero, pero si sí, sí cometiste de alguna forma actos pues, anticipados de campaña, o sea, sí, de alguna manera retaste a la autoridad porque sí hubo bardas que anticipadamente... Sí, más pero más la autoridad intentaba. electoral te dice que son spots de radio y televisión. Todavía no teníamos... Estamos hablando del sí, 2009 reforma. La gran reforma que se dio en el 2015 O sea, no contemplaba las barras No, ah, no, no, no, no había elementos para el una. Soy la única candidata en, a nivel nacional del país Que me quitan una candidatura Ya después ahorita vino lo de, de sí. la nueva ley electoral Pero estamos hablando desde el 2009 de Hace 11 años, 12 años Bueno, te años. quitaste la del 2005 Y te quitaron la del 2009 <risa> En los tribunales igual Sí, pero yo ya en campaña sí, claro, ya. me bajan a o la mano. Creo que faltaban dos semanas para la elección. ¿no? Sí, dos semanas, dos tres semanas. Sí. Ahí Berenice Polanco era la candidata del PRD, yo era de, por parte de Acción Nacional y Carlos era de. Me, me, me bajan a la mano. ¿Nunca te buscaron para negociar? Jamás. Jamás. Negociaron entre ellos. ¿No? Negociaron entre ellos. Sí. Yo creo. Que, un acuerdo de alto nivel. Sí. Sí, yo creo, yo creo que eso, han sido varios el, el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en este país. Los acuerdos políticos, ¿sí? Que se toman entre instituciones y personeros políticos. Es, es una realidad en el país y en todo el mundo, pues, pero, pero forma parte también del entrenamiento que un, una persona de estado debe de soportar. Claro Hoy, desde luego, ver a la diputada Maribel es un enorme gusto porque es una persona diferente, sí. Es ya una mujer de Estado, sí, sí. Ya, ya tiene visión de Estado y eso, Muchas gracias. eso de verdad es de enorme valía para la comunidad. Cuando empezamos cualquier carrera pues lo empezamos con muchos defectos, con muchos errores porque nuestra curva de aprendizaje es así y tomamos decisiones pues, muy controvertidas pero cuando ya vemos a personas que han entrado en una etapa de persona de estado ya da, ya da confianza de decir va a llegar a ser diputada y va a ser buen papel porque lo necesita el legislativo le urge. Urge, le urge el legislativo el legislativo el poder legislativo en este estado está en su más bajo nivel en su historia no, ya, pues, en sí. su historia sí. y, y es producto de que todos estos diputados de todos los partidos de Morena, del Verde, del PRI entonces, pues em empezaron con una una una curva de aprendizaje muy muy inicial muy embrionaria hoy estoy seguro que esta legislatura que entra es de otro nivel, sí, claro, hay varios seguro que más. va a haber encontronazos y va a haber acuerdos y va a haber a todo, pero pero va a ah, haber, va a haber, sí. y, y eso es importante, de, de Maribel se habla mucho, sí. pero en favor y en contra, eso es normal, porque cuando eres muy visible políticamente. Que se preocupe cuando no hablen de él. Sí. sí, exacto. <risa> sí. Eso es lo que nos debe preocupar a un sí. político, cuando sí. no hablen. Ahí sí está mal. Porque cuando eres muy visible, pagas un alto costo familiar, social, personal, pero, pero es el costo de ser hombre o mujer de Estado, de verdad. Eso no lo ve el ciudadano común y no tiene por qué verlo. O sea, el, el costo que uno paga porque los hijos son los hijos, el, el marido es el marido y todo, tienen que soportar las críticas que uno recibe, claro, claro, cada minuto, ¿no? Por eso la idea de este, de, este, de este programa es de que los miembros de la élite política, y así lo decimos, de la élite política, tengan la oportunidad de expresar su testimonio porque se va a quedar grabado para la historia, porque lo que también es cierto es que usted va a ser escrutada hoy, mañana, cuando se muera, y después de que se muera va a seguir siendo escrutada. ¿sí? <risa> así es. Entonces, ahí, ahí, ni modo, pero la oportunidad que nos diga Mar Maribel, a ver, mi testimonio este que hice esto, esto, así, así, así, así, wey, para que quede grabado también en la historia, y que eso es un, algo que no se le da Oportunidad a los políticos y a las políticas. ¿Danles oportunidad en sí no? Así es, totalmente, totalmente. Sí. La verdad es que, pues ha sido todo un aprendizaje, no ha sido fácil. Digo, estar en política, ojalá la, la gente pudiera parecer que es muy fácil, pero uno no es dueño de su tiempo, sacrifica mucho la familia, Así los hijos, el esposo. Papás, la familia en su conjunto y pero uno lo hace realmente hay una pasión por, por la política eh, en este caso a, hoy eh, creo yo que el, las condiciones en las que se encuentra el estado son bastante complejas Mara tendrá un gran reto yo me decían a mí porque mucha gente Tomás me preguntaba oye cómo explícame ¿Cómo dejas el Senado de la República? Decían Es, el, es, es el, el Estado ideal del hombre Ser senador Porque sí, eso es un nivel Dejas el confort. Te quedan dos años y medio prácticamente Dejas el confort. Las grandes ligas sí, pero, estar, estar, pero es, en, eh, estar, estar en la Junta de corredores. Son muchas cosas Pero yo dije Tengo que regresar a Estado. Tengo que volver a terminarlo. Está pasando por una situación muy complicada, eh, no solo en el tema de seguridad, en, muchos, en muchas situaciones. Y si yo no regreso a hacer política, a trabajar, a ayudar a mi Estado, me voy a apartar. La Ciudad de México, pues está muy padre ser senador, pero te aparta, te aparta de, de, de, de, del contexto local de la política local No, pero además tienes que hacerlo estratégicamente para poder seguir creciendo o sea no estás dejando algo eh, muy valioso por algo que no sea valioso porque en el momento en el que eh, ser diputada local y quizás presidente de la, de la junta eh, de gobierno política de, de, de, de, del estado este, se convierte en un trampolín natural para que sigas creciendo o sea es se convierte en algo mucho más trascendente que el Senado de la República. Claro, pero mucha gente no lo entendía así, o sea porque tú dices, oye senadora, ya fuiste dos veces diputada, es tu tercera vez, ¿por qué vas a ser senadora? estás sea, Senado y luego te bajas, pides licencia para entrar otra vez al, senado, al, al Congreso, pero bueno, sí es, es cierto, ¿no? Tengo aspiraciones, quiero ser la presidenta y, y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, quiero ser la presidenta del Congreso. Para reivindicar al, al Congreso del Estado. ¿Tú te volviste en, en determinado momento aliada de, de Félix? Fíjate que muchas Porque de Veto era... de, de sí lo fuiste. Por eso te hizo diputada local. Sí, bueno. Pero de yo Félix... También tuve mi aportación. Mira, te quiero decir que la, la primera vez que ganó en tribunales, yo fui la diputada número 13. Tú sabes lo que significa ser la número 13 de oposición. De 25 diputados. Conmigo se daba la diferencia. Por eso fue el, el Claro. Ah, finalmente muchos diputados este, en ese Pero momento. ¿Pero 13? ¿Por qué? ¿Eran 15 los que ganaban de mayoría relativa? No, era, son 25. Por eso. Es la mayoría. Por eso, 15 de mayoría 15 relativa de mayoría y 10, 10 plurinominales. Sí. Y tú fuiste la 13 porque obviamente ganaste el distrito 12, ¿a eso te refieres? El PRI. Tenía el, el 12, entonces. ¿no? no, el PRI tenía la mayoría con lo divino. Era el 13 porque la elección de Chacho se ganó prácticamente muchas diputaciones. Okay. Cuando fue el candidato Chacho a la gobernatura, mm -hmm. prácticamente la mayoría del Congreso. Y la diputación la mía la peleamos en los tribunales. Entonces, sí. de 25 diputados, la mayoría son 13. El PRI tenía... 13. Ok, ya, ya te entendí tu ecuación. Y ahí es mesa directiva, integración de comisiones, es todo, es gobernabilidad. Mm. Bueno, y aliaste a Félix en determinado momento. No, bueno, en un inicio no. En un inicio no. ¿Por qué? Pero ya después eh, empezamos... me Empezaron... Voy empe a voltear mi pescado. Porque sí, sí, sí, sí me Perdón, pero... <risa> no, La verdad, sí... No, no, no, no, no le sabía a, a Jonathan. La verdad, está delicioso. Pero bueno. Empezamos a trabajar. Hay, había mucha especulación De que prácticamente Casi casi me movía Y me decía no, no, no, no, no. Obviamente yo estaba empezando Tenía yo 25, 26 años ya. Sí, porque lo han dicho han dicho Se ha especulado pues, ¿Qué es tu líder? ¿Qué es tu mecenas? ¿Qué no. es tu pepegrino? Fue, fue, fue Cuando fue fue gobernador En una época que el, el, el primer trienio que me tocó Hicimos algunos acuerdos Alianzas, hasta ahí Yo terminé el congreso este, eh, Finalmente pues él, él concluye Y tratamos de hacer algún acuerdo En lo futuro, no se dio Porque hay que decirlo, él no cumplió en su momento Pero bueno, ya lo pasado Pasado este, Pero sí se me Estigmatizaba, pero te quiero decir Para mí eso hasta sí, es la fecha ¿no? Pero para mí eso es una fecha Tú ofensa. O sea, ofensa. Es una ofensa. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Nos hemos, Tenemos opinión, tenemos criterio que nos dirija o que él sea mi mentor o no. Perdón. Pero es una falta de respeto bueno, para nosotros. Bueno, viéndolo desde un ángulo. Políticamente es válido. O sea, hay muchas mujeres, como hombres también. O sea, hay hombres que son este, dirigidos y, y, y liderados por mujeres. Como hay mujeres que son lideradas por los hombres, y eso no es una vergüenza. O sea, sí, pero mira, si fuera cierto. Siempre y cuando no sea para un acto perverso o uh -huh. en contra de la ciudadanía. O sea, pero si es para. Si algo... fuera cierto, te lo acepto. Pero no lo, es. no lo es. Y de eso se trata precisamente este programa, como bien decía Don Tomás. Poder, de alguna manera, que el personaje que de alguna forma ha sido víctima o no víctima, porque suena muy fuerte víctima, ¿no? Pues ha sido estigmatizado con mitos con realidad ficción pues pueda decirle a nuestro auditorio ¿sabes qué? o a los que es mentira yo llegué, como bien lo estás diciendo y lo resumo así rápidamente llegué al congreso porque gané una batalla legal en los tribunales en un principio pues no ni se me acercó el gobernador después hubo Ninguna, ¿eh? ni Nunca. se me acercó. ¿A ver, es que ese ratito dijiste? después sí no, ya estando en el congreso cuando tomé protesta como diputada se me acercó pero no en, por el, eso. en el Inter, nada. Por eso a, eso, a eso me refiero, o sea es lo que dije yo. Precisamente. Quedo de otra. Ya después pues sí, el, se me literal. acercó y pues bueno, finalmente como legislador y el, como gobernador, pues tuvimos un pacto de no agresión, por decirlo así, llanamente. no es, Sin embargo, después de que termina eh, la legislatura, tú continúas por tu parte. Así es. Yo hago mi camino. ¿Y en qué momento te vuelves aliada de Beto Borges para que él te dé... Porque bajan del caballo, como se dice en el argot, a Mario, a Mario Castro, que era candidato a diputado. Sí. Creo que por el... Ocho. Era el 15. Volvieron no. a cambiar los distritos. Sí, sí hubo una red. Ah, es cierto, por el, 15. por el 15. Y, para sorpresa de todos, Maribel Villegas es la candidata sí. que suple, porque... Claro, necesitaban que sea una mujer, pero nunca pensaron que fuera Maribel Villegas. Así es. ¿Cómo llega Maribel a negociar? ¿Te voy a decir ¿O, a, una cosa? ¿O ya eras cuate no. de este? Mira, la de verdad Beto? es que me andaban enamorando desde meses atrás. Te decir. Políticamente, obviamente. Claro, pues. <risa> obvio. Me andaban enamorando. Bueno, en el, en, el, en el 2012, que soy candidata a la, a la Diputación Federal cuando compito contra Laura Fernández uh -huh. y Graciela Sardaña del PRD hicimos nosotros una campaña muy intensa que la candidata a la presidencia de la república era Josefina Vázquez Mota no. entonces yo hice una campaña muy intensa de hecho yo saqué de los dos distritos electorales de Cancún que era el 3 nada más porque no estaba el 3 y el 4 saqué más votos en el 3 que Josefina en todo Cancún porque yo venía del PRD. muy bueno, además, gracias, pues, José, José Mina, venía con una mala. Bueno, la cuestión suelta. era una candidata a la presidencia de la sí. República. Pero bueno, cuando yo pierdo por 1.500 votos, porque en esa alianza del PRD se fue PRD-PT, cuando Andrés Manuel fue candidato a la presidencia por uh -huh. segunda ocasión, o sea, todo el mundo va a, ganar, Maribel, va a ganar, y las encuestas, todo. Y resulta que el, voto el, manual, el, voto. No, el no, eh, un, bueno, en el 2006 sacó 106 mil, en el 2012 220 mil, y en 2018 480 mil votos. Yo saqué 430, pero bueno. Este, eh, te decía, eh, el domingo fue la elección, y el lunes, Beto Borges me buscó. Quiero hablar con él. Pero ya luego me enteré, porque me gustó. <risa> Recuérdate que Peña Nieto prácticamente se ganó todo el país. Excepto en Cancún. Sí, y Cancún en particular. Cancún. Sé que se llega al festejo. Esto yo me enteré ya en las grandes ligas. En la, en la cúpula. Se gana Peña Nieto la presidencia de la república y llegan todos los gobernadores a festejar y le dicen a Beto, tú no tienes nada que festejar, regresa y lo no regresa. Bolas. No claro. entregaste buenas cosas. No lo dejaron estar. Entonces él dice como recompongo. Claro. Y es porque me busca al día siguiente. Para platicar conmigo y me invita a, a, a ser la subsecretaria de desarrollo social en la zona norte de Cancún. Y no me acuerdo qué otra posición me daba. Pero ahorita no. Bueno, tuvo varios meses insistiéndome. Luego, antes de que empezara la elección del 2013, en la Ciudad de México me pone qué distrito quieres, lo que quieras, escoge mi No me puedes quitar mi aspiración y irme a la oposición. ¿Y quería ser candidato a la presidencia de, de municipal? Me ese Julián sí, iba a terminar, estaba terminando terminar, y querían a fuerzas meter a la Graciela. Bueno, intento, me registro. No me niegan el registro como ciudadana en nuestro país. Como ciudadana me negó en ese momento. No me dejaron entrar ni a la asamblea. No, no, no, no. Me Porque sacaron. si tú entrabas, le ganabas a Paul. No me dejaron, no me dejaron. Bueno, llegó un momento en la negociación que les dije, es más, dame un distrito, dame un distrito local, que sea la candidata no y ayudo. Dije, topo, iba Porque de ¿no? Cluri. Y iba de mayoría. Uh -huh. Dame la de mayoría. No, no, no, que va en el mismo distrito que va Gregorio, No, no es donde tú quieras. Claro. Dame ese distrito. No, no quisieron. Dije, bueno, ya empezó la campaña, me fui a Mérida y yo ya sabía que estaba embarazada. Nuevamente. <risa> no, por primera vez. Por primera no, vez, digo, no. me pasó otra vez. Nuevamente. Saber la, la campaña. En la campaña. Entonces. Me digo a Jorge a mi vámonos a Mérida. Y empezó la campaña. Vamos a Mérida, voy a tomar unos días. Y llegando a Mérida me habla Jorge Oye, Maribel, ¿dónde estás? Y voy llegando a Mérida. Readréjate. Este, necesito platicar. Necesito que me ayudes. Tengo que cambiar un candidato. Y la verdad, como a mí me ha estado fregando mucho el pan verde la verdad, este. Pues este tengo saldos este es que cobrar. Dije, tengo saldos que cobrar. O sea, yo intenté por la buena ser candidata y me cerraron. Ni como ciudadana me dejaron registrar. Entonces, luego este, voy llegando a, a Mérida. Ya eran como las seis de la tarde. Se veía que iba a hablar Mendicuti. Aquí está el sí, sí, sí, sí. Gabriel era el secretario del gobierno. Sí. Necesitar me mejor en el TOX de las Américas. Me estaban ofreciendo en ese momento, me dijo Beto que el 13. Ya, me dijo, pues, ¿sabes qué? Llego como las 11, 12 del día, llego al y estaba Raimundo, Raimundo, Raimundo, Cendicut y Mario, Mario... Castro. Castro. Me dice, oye, ¿sabes que no, no es el 13, es el 15? ¿Cómo? No, es que... ¿Y yo qué voy a hacer en Lázaro Cárdenas? No, pues es que ahí tenemos una muy buena estructura. Digo, ¿te debe chance de pensarlo en, una horita? Por lo, no, pues ya tienes que ir ahorita al dietro a registrarte. No entiendo, debe chance una hora. ¿Y sí? Hablé con mi equipo. Pues vamos. Vamos. Me voy a Chetumal Me acuerdo que Judith era la jurídico del PRI, ella fue la que me registró. Luis y Rodríguez. Y Rodríguez Ya llego aquí al, al Comité Municipal donde me presentan Un Paúl, un Pedro Flota Y la llegada fue así como que la, la bomba de Hiroshima una sorpresa para todo el mundo claro. La bomba de Hiroshima ¿no? sí, aquí, en... Pero ¿no es fue? una muy buena decisión de hecho, a mí me tocó ver a Maribel en eventos de, de sector del sector de Spring, CTM, era aceptada totalmente y se identificaban con ella. Este, me tocó varios desayunos con Haceres del Volmo que llegaba. Y yo sí también quiero decir que eh, Maribel, la transformación ahora sí que de oruga a mariposa en política. <risa> <risa> y es, es correcto, porque no ha perdido el sentido, muchas veces los políticos se pierden en el camino y privilegia o sea, yo no, yo no dudo que le hable mucha gente al oído o que trate de hablarle al oído pero creo que ella ha tenido la madurez de poder diferenciar e ir por lo que más es congruente con su pensamiento y no estamos hablando de un pensamiento político yo creo que es un pensamiento de, de cómo te educaron en tu casa de de vida y que en ese gran revoltismo que se hace a la mera hora de qué decisión política vas a tomar para seguir o quedarte o decidir eh, ha sido congruente si no, no estaría donde está o sea, la congruencia se da así, sin análisis porque está donde está sé que en calle, en campaña Maribel, así todos o sea, en Maribel en campaña en la calle imbatible o sea, hasta hoy no hay otro nivel o sea, ella camina ella va, este el crecimiento es evidente. Yo creo que independientemente de los factores externos, cada vez que la han atacado y cada vez que ha recibido traiciones internas, porque cuando ha caído su candidatura es por traiciones internas. O sea, eso sí. sí ¿Y qué fue una dos, vez, nada más? Creo que dos veces. ¿Dos veces? ¿no? ¿Dos no, veces no, respeto, no, dos veces. Que me, me cancelaban de revistas. La, esa, una, una perdió y la otra nada más la bajaron del caballo Nada más Bueno, pero no perdiste, vaya Sí, claro O sea, a eso me refiero sí. Porque no es lo mismo perder A que te Ajá. eliminen de la, de, de la contienda A la mala bueno. A la mala o a la buena, pero no es lo mismo al final, pues verdad, sí es. ¿no? Para mí el saber que viene de una universidad De la cual también soy egresada que me consta que eh, te, te forman como ser humano Con un vínculo social yo lo tomo como garantía de, de trabajo. Claro. Este, creo que va a ser un congreso abierto, o sea, con más cercanía con la gente. Totalmente. Ojalá. Este, no como Totalmente. lejano, Totalmente. o sea, al final. Y pues yo soy maleña entonces yo sí quiero un congreso que vea por su gente, que le pueda hacer tejer las leyes necesarias para que la gente pueda salir del estancamiento en que estamos. y ¿Es, este, este congreso hasta... Le prohibió el paso a, a, a diputados. Sí, no. O pues, sea, Alberto Batú no lo dejaron entrar. En una casuta. Siendo diputado local. Pero aquí el tema es plantearse. ¿Cómo voy a dar el salto de calidad en el legislativo? El salto de calidad. Porque la práctica legislativa en Quintana Roo se sigue haciendo de manera artesanal hay un grupo técnico que es puro copy-paste, no Y los tomadores de decisiones que son los diputados pues se sustentan en lo que entrega el grupo técnico. Claro. Tenemos que darle un nuevo giro al tema. Se necesita el Instituto de Estudios Legislativos que otorgue credibilidad, evidencia científica a los tomadores de decisiones para, para que lo claro. Fíjate, Tomás, que me ganaste el, el tema. En mi paso por el Senado de la República, obviamente tienes eh, la eh, Gilberto Bosque, los estudios, o pues sea, ahí sí hay realmente eh, la exposición de motivos, sí, la verdadera sí, exposición sí, hago, sí. de motivos que hay un estudio, un estudio, hay diagnósticos, hay gráficas. Entonces, lo, lo, lo que yo estoy pensando es traer cursos a los nuevos diputados, porque hay, hay diputados que ya tienen experiencia, pero también hay muchos diputados que llegan por primera vez. Traer eh, ponentes del Senado de la República, de las grandes ligas, donde realmente traer un secretario técnico de ese nivel, donde no, porque lo que decías es cierto, el tema artesanal, que lo dijiste, es cierto. Digo, cuando estás a nivel local, lo ves normal, pero sí. ya cuando estás a nivel nacional y ves la diferencia, la disparidad, entonces, si tenemos los contactos, los elementos, que traigamos para hacer una legislación acorde a lo que vive el Estado, las necesidades del Estado, en temas de seguridad, en temas de, de salud, de las mujeres, todo eso. No tenemos hoy una agenda progresista, estamos cumpliendo la agenda progresista, pero tenemos que tener un Congreso con una legislación progresista, acorde a los tiempos de Roo. Claro. Sí. Tú eres la principal promotora de la consulta popular. ¿no? Ah, de Aguacán, Qué va a pasar aguacán. ahorita tú como futura presidenta del Congreso. Bueno, <risa> no, no, no estamos ¿Le no, no, estás en, apadrinando? ya me destapo. ¿Qué qué va a pasar con la concesión de Aguacán? Mira, efectivamente nosotros hicimos eh, promovimos esta, esta consulta que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta el día de que fueron a votar porque hubo poca difusión del órgano electoral, que es, en este caso es Tiecro, quien era el obligado. A mí me pusieron una ley bordaza que no podía yo difundir la consulta, que iba a haber una consulta, porque estaba pues, ahí en lista pluri, y que era candidata y que podría ser este, considerado como un acto de campaña. Y todo eso. entonces eh, eh, Estratégicamente decidimos no Porque si no me podían incluso bajar pues, Después de las experiencias que <risa> hemos tenido Entonces eh, efectivamente ya se logró que sea vinculante En municipios de Benito Juárez, las mujeres, Puerto Morelos En Playa del Carmen no Pero en Playa todavía eh, Porque hay temas que a mí me brincan eh, dicen que Playa de Carmen tuvo una participación más o menos del 41%, eh, me dicen que en bolsas metieron las, las actas de la consulta y no las reportaron. Entonces, y, y, y por otro lado, la consulta solo llegó al 22%, entonces, ¿qué pasó con, con ese 25%? Con esa diferencia. Sí, pero la pregunta que, como es, yo entendí, sí. es. No, te, te, te, te voy a dar claro, un contexto. Claro, claro. Porque la ley dice que tiene que llegar el 20, 35% de la participación ciudadana para que sea vinculante. Yo lo he dicho, hemos dado el primer paso. Pero también tenemos que ver la realidad. Hoy el Estado, como en es? sí, como está hoy Quintana Roo, no, no se puede hacer caro, ¿no? ¿verdad? Porque a decir en deuda. De tiene 5, 4, 5 refinanciamientos, tiene casi 1.600, 2.000 millones de pesos de deuda a corto plazo. Este, sí, pero, pero perdón que es, te interrumpa, Maribel. Entonces, punto, ¿qué es? El, el punto es, ok, no se puede hacer cargo, perdón que te interrumpa, pero sí. para... para que el público lo entienda ok, dijiste vinculante, la gente no entiende que significa vinculante número uno, número dos, ok, no se puede el estado hacer cargo de, del agua pero sí pueden obligar a Huacán a que baje los costos a ver, es que ese es otro hoy hay una consulta hay un mandato de la ciudadanía que no quiere que siga a Huacán ¿por qué? mal servicio, altas tarifas finalmente el congreso citó si tú revisas la, la ley del de alcantarillado y de agua potable del Estado Quintana Roo, dice que es un consejo que preside el gobernador, el secretario de gobierno de municipios y los municipios. De ahí se sacan el tema de las tarifas que pasan por el Congreso. Entonces nosotros podemos poner en la mesa de la modificación de las tarifas de agua potable y alcantarillado. En los 11 municipios, porque el problema, además Además de lo de Aguacá también Capa trae lo suyo. Pues sí puede en poner el, el tabulador, ¿no? Sí Eso. Estaba, estaba en Morelos, ahora en la gira de, de cierre, de agradecimiento, y me llega una señora, la dueña de un hotel, que los estaban cobrando que por drenaje y no sé qué, más de 100 No, es que sí, son abusos muy canicos. Entonces. Muy canicos. O sea, no, no, o sea, hay que. Ver, tiene que haber una revisión a las tarifas de agua potable. Pagamos en, aquí en Cancún, pero bueno, en los y nos los 4.5. ¿Tú vas va a hacer a... eso? Lo estoy planteando, por supuesto que sí. Es un tema, es una demanda popular. Yo no me puedo, o sea, yo no me puedo quedar callado No, pues claro que no, porque a ver, si tú en, en, encabezaste la lucha contra Fuera Huacán, ya te vas a hacer Sí, la lucha contra Fuera Huacán. Si tú encabezaste la lucha y, y lograste, de alguna manera, obviamente con el apoyo de, de varios factores y, y personajes, que el INE o el IECRO lo llevara a la consulta popular y que fuera vinculante para que se pueda hacer este, factible, ¿no? Entonces, lo menos que puede hacer es que si. ¿Te das cuenta que, dando que el Estado no puede ah. con, el, con el tema? Pues bueno, hay que ver de qué manera... Le estaré dando seguimiento. O sea, la, demanda, claro, la demanda, no puede quedarse desamparada. Es una demanda. Pues es. Dando seguimiento. Cuando, cuando hablamos de la deuda pública a corto plazo... En la manera en que se teje, ahora sí como cuando era yo joven <risa> vieja la no va de mar. Mar. <risa> era, era era totalmente fuera de la ley de deuda pública es algo muy grave es una, es una llave que se abrió en una interpretación de a modo de la ley de deuda pública y que permitió muchos abusos de parte del ejecutivo de, no estoy hablando solo de este estado estoy hablando de todo el país claro y creo que sí debería la legislatura hacer una revisión de las facultades de quienes contratan deuda pública a corto plazo. Porque eso les permite disimular, tejer, decir, si no tengo deuda pública, sí a largo plazo. Y la de corto plazo no es pública, es pública. Es claro, dinero público. todo es público. Digo, ¿todo, o sea, todo es deuda. Todo es deuda, no, pero además es está público. fuera de las reglas. Sí. Como está, no están las reglas de deuda pública, entonces no es pública, no. Es todo lo que toca el gobierno. Todo es deuda público, Todo lo que toca. Así es, sí. En los corto plazo, así. Oye, Pues yo no puedo dejar de preguntarte, este, obvio. <risa> este, ya se, se me olvidó la pregunta. ¿Cómo va a ser? Es que me quedé clavado con lo que estaba diciendo ella. Este, Tú contigo, sí. sí no está bien <risa> Es que, bueno, obviamente a, a hablar con Maribel es, es exquisito porque ella muy pocas veces da entrevistas así de fondo, ¿no? Y sí es. Si es importante este, que la gente sepa ver qué pasa, ¿no? Y, y hay un tema que, que para lo mejor puede sonar escabroso, pero no. Porque es la oportunidad de que tú digas tu verdad, ¿verdad? Claro. Valga la redundancia. Eh, ¿Qué tienes que ver con el tema de la gran estafa? Ni siquiera me tocó en esa, ese periodo Fíjate que lo han tergiversado Por eso lo pregunto Rosario Robles estuvo en Cedesol Cuando la llegada de Peña Nieto uh -huh. en el 2012 uh -huh. Yo llego a Cedesol en el 2017 Y estaba eh, Pepe Mil como secretario de Cedesol. Pero fue el mismo sexenio sí. Pero la estafa maestra fue en el 2016, yo ni siquiera había llegado a la presión. estafa maestra, se o sea no te tocó la repartición, <risa> <risa> me enteré. ya luego me enteré en las noticias, sí. Sí, sí, porque sí lo han usado incluso como un arma sí, en tu claro, contra, bueno que no lo han usado, me han inventado, pero por eso es el momento de que tú ya sí, acabas, yo ni siquiera estaba, no? Es como cuando el tema de los de la deuda de los 229 millones, 80 millones, no sé cuánto, de, en el ayuntamiento de Benito Juárez, que le achacaban a Greg y que dice: Greg, a ver, pues yo estaba en la cárcel cuando cayó el dinero, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, no. y, y, y él tuvo la oportunidad, cuando en alguna ocasión me lo entrevisté, de decir su verde, y de ahí se desprendieron otras cosas más, ¿no? Entonces es lo mismo, muchas veces han dicho: Maribel Villegas está implicada en el tema de la gran estafa, pues de Rosario Robles, todo eso. No. No, porque... ¿Y por la... qué no lo has dicho? ¿Por qué no lo has puntualizado? Porque nunca me lo habían preguntado en una entrevista. ¿Pero te han señalado? Sí, pero en las no. redes, en bots, o sea, no te vas a poner a aclarar claro. en, esa, en esa vía. Recuérdate que Peña gana la presidencia en el 2012. 12. Yo llego en el 2017, creo que Pepe Miguel ya tenía como un año en ser de sol y, y, y concluyo con... Sí. Tu primer hacienda, ¿no? Sí. Pepe, sí, vida. no. Primero estuvo en, en, en Cede Sol y luego, y en, luego Hacienda. en Hacienda. Es verdad, es verdad. Y luego mandan a Miranda, a su compadre de Peña Nieto. Uh -huh. Miranda, a mí me tocó Pepe Mit y Miranda. De, uh -huh. ya, ya cuando ya me renuncio a Cedesol, Sol, en mayo del 2017, que me invitan Luis Manuel, a ser candidata en el Senado, para firmar en el Parque de las Palapas, que se dio la firma. Creo uh -huh. que fue en agosto. Yo uh -huh. le dije, sí. déme oportunidad de cerrar todo porque me van a perseguir como no se imagina a ¿tienes buen equipo? además de buen equipo hice bien, sí, hice bien que mi trabajo hice bien mi trabajo cerrar el tiempo sí, porque tienes un buen sí, equipo leal y que cuida sí. todo hice mi trabajo en Cedesol la verdad fue un, un, una chamba muy reconfortante porque recorrí le prioricé apoyar a la gente en las comunidades más apartadas sí. del estado que la verdad es que el tiempo que estuvo Fabián Baleado desperdició la, esa, esa delegación. Y el que el tiempo que estuvo Mercedes tenía otro estilo. Sí. No iba a las comunidades. Yo creo que cuando eres funcionario, hoy, cuando eres funcionario, no es estar dentro de tu oficina con no aire acondicionado. Es estar en tu la... trabajo. Es sí, otra forma de hacer. Sin el es trabajo. Exactamente. Pues yo creo que Maribel encaja de en muchos lugares por trabajo. Sí, claro, por supuesto. Sí, eso es evidente. Oye, y, y bueno, no podemos dejar de preguntarle de Palazuelos, ¿no? Ay, sí. <risa> este... Regálame una servilleta, como yo soy sí, sí, muy <risa> Digo, no soy fan de Palazuelo, pero sí quiero saber. <risa> este, Digo, yo tenía información de que tú ya habías pactado, no sé si con Palazuelos o con Dante o con los dos precisamente lo que de alguna manera te, te llegaron a ofrecer y, y obtuviste con, con Morena, no es decir casi casi tú ya eras eh, la próxima presidenta de la PUCOPO, primera preliminar del Movimiento Ciudadano, incluso me dijeron que, que Jorge para iba a ser el secretario de Gobierno de, de Palazuelos, en fin que, que ya había una negociación para que tú fueras el brazo este, de activismo y de todo y y la mancuerta del cambio, por decirlo así, ¿no? Sí. En de este, de, de Quintana Roo con Palazuelos. Y, y de pronto todos se renovaron. Sí, más o menos. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad es que Roberto yo lo conocí cuando recién llegó. Bueno, ¿quién no conoce a Roberto Palazuelos? Es el artista, las series. Entonces... Sí, pero tratar con él no cualquiera. Sin embargo, en el 2018, cuando recién llegó al Senado él me buscó y me dijo oye traigo una investigación del tema del, del sargazo que se me hizo muy interesante yo en ese momento empecé a denunciar la desviación de los recursos eh, una parte con Peña eh, en 2016 que les habían dado como 350 millones de pesos el, el, el, el, el Semarnat el gobierno Federal de Peña y había juntado casi 400 y tantos millones de pesos y ese supuestamente para el combate al sargazo. y ese dinero pues nunca se vio vimos ahí unas mallas pero nunca se vieron de nada hasta una empresa de abarrotes de Chetumal metieron para hacer toda esa transacción y desde ahí metí un punto de acuerdo, hicimos las denuncias por, por el tema del recurso que se robaron una parte federal y otra parte estatal claro. y de ahí Creo que llamé la atención de Robert y me buscó, me dijo, oye, yo he visto que tú eres la única que está aquí en este tema. Él creo que estaba como presidente de los hoteleros de Google. Traía una empresa que había así, ha hecho una investigación bastante interesante, de hecho invité mm -hmm. a su casa. Y me los, los, los, los, los, los eh, esta empresa que es, este, privada. Y nos trae un día su diagnóstico. Más o menos cuánto se gastaban por recoger el sargazo. Ni cien mil pesos, dices, Ni cien mil pesos. Fuera de, fuera de Fue las. un botín. Sí. Pero un A mano armada. Eh, yo vi el estudio y... ¿Qué cosa? No, es que vamos a presentar una denuncia. ¿Y quién va a ser? Pues estamos... Yo dice Roberto. No, ponme a mí. Yo la denuncio. Como mencionadora de la república. Hoy hay una denuncia en la Fiscalía General de la República por robo del recurso federal. O sea, está muy avanzado. Algo así. Me, me y lo, que, y ¿no? lo, él lo denunció en su momento, lo hizo público en Chetumar. Y sí, a un funcionario estatal incluso está ahí. Ah, sí, a este... Arellano. Arellano. Arellano. Arellano, que era el titular de ese magnate. ¿no? Bueno, pero y entonces... Bueno, <risa> y a raíz de eso eh, estuvimos esporádica, pero teníamos comunicación. Entonces, eh, cuando me empiezan a mí a buscar en MC, estamos hablando de noviembre, diciembre, específicamente. ¿quién te busca? También. También. Sí, pues estará acompañado en el Senado, estará en la Junta de Coordinación Política. ¿Tambio? Entonces, este, eh, pues. Eh, Roberto siempre quiso ser candidato Él antes de en cualquier partido tenía. Partido. Además es el partido como que con el que se ve bien, ¿no? O sea, tiene perfiles similares. Y ya eh, finalmente, pues, yo no le digo que no. Y empiezo a platicar con Roberto y estamos en el Inter. Y la verdad Roberto es un muchacho que. Un abogado también de profesión que quiere hacer las cosas de manera correcta. El problema es que él se lo comieron. Sí. Se lo dije. Te van a Perdón por <ríe> No está bien, o sea. Se lo mira, si algo más valora a la gente es precisamente que la naturalidad. Así es, y, y, y me, me decía ¿qué, qué aprendizaje estoy haciendo. Ay, Roberto, si si fuera tan fácil la política, muchos estarían. Claro. No es fácil. Y, y, y, tuvo que vivir muchas cosas. Pero la verdad yo lo en lo personal lo aprecio y creo que es mutuo. Eh, lo respeto. Porque además sí tiene un gran amor por este estado. ¿no? Y pues, en especial por Perú. Y sí, mucho de lo que comentaste, pues, sí es cierto. Sí es cierto. Hace a ver, poquito lo pero digo, a ver, dio a, pero a ver. Esto, esto nos ha... Hace que, sí. Roberto Palacelo sacó a la luz pública que, que no va a descansar, que va a seguir... Ah, que quiere ser el senador Sí, creo que se enamoró conmigo del senador. <risa> Ahora sí, doctor Bárbara, disculpe. Pero yo creo que esta plática nos ayuda a desestigmatizar el tema el tema de los cambios y los acuerdos entre políticos ¿sí? los políticos somos animales que solo comemos croquetas de legitimidad pero que vivimos del conflicto y de la solución y eso cuando lo decimos es terrible porque nadie lo entiende o sea es muy complejo vivir del conflicto y la solución y una parte del conflicto es que me niegue mi partido y que yo lo niegue a él y que luego llega negociación. Y luego haya una, maya, una maravillosa operación cicatriz. Sí. Que, que la verdad se merecían un premio Nobel. Es el bueno plástico, salud. ¿no? De... Salud por eso. Salud, Oye, ¿tienes lo tienes, Tomás. La verdad. Casi Con que este Nos van a enredar, la No, te quedó espectacular tu pescado. Quiero decirle a todo el auditorio. No, me acabo de comer un robalo. Delicioso, una ensalada de pepino delicioso. delicioso y lo más importante la compañía. Cocina de autor, ¿verdad? Cocina de autor. ¿Qué es no, esto? Pero, es cocina de autor. No sé. Sí, porque realmente yo no tengo una receta como tal y, y nunca le queda igual y nunca me ¿no? queda igual. Sigo mis instintos, conozco obviamente el sabor de las especies, el efecto que tienen las especies en la carne, en el pescado, en el pollo. Pues eso se parece a la política. Exacto. <risa> Exactamente. Exactamente. Exactamente. Es. Parecidísimo. Estamos contentos. Yo sí estoy contenta. O sea, sí, como ciudadana común y corriente, yo sí estoy contenta de saber que. Común y corriente. Queda, me quedaste. Quedaste. ¿Me, me común ni eres corriente <risa> Bueno, pero yo, Todo esto, la, la verdad, la, la yo como ciudad, o sea, a veces opino eh, como no ciudadana común y corriente y eso ya muy, pero yo sí te digo en lo más básico como ciudadana, yo estoy contenta de que estés en el Congreso, o sea, me siento respaldada, o sea, sé que si estás ahí sí, y que cuando haya algo grave vas a escuchar. Porque el problema del político actual es que no escucha y se volvió banalidad la política, creo que desde el sexenio de Félix. Se pues yo, volvió. Yo, yo, banal. Yo, lo que, yo lo que celebro es que después de, de 15 años que he estado buscando una entrevista, creo que 17. ¿Se hacemos más? <risa> sí, <risa> este, finalmente se dio. Eh, y llegué hasta estar en con Jorge Parra y decir: Oye, Marino, me queda una entrevista. Y él decía, dale chance, está ocupada, ya sabe, no, te tiene que justificar, obviamente. Pero decía, pero oye, pero que pues si sí. o sea, de lo que se trata precisamente es de que ella pueda decir su verdad, ¿no? Y, y en determinado momento alguien me dijo, no, es que piensa que tú la vas a agredir, le digo, no, no agredo a nadie, yo lo único que hago es una entrevista que no es a modo. Claro. claro, eso. No es que tiene miedo y es que esto, que lo otro, pero bueno. Yo es lo que celebro, que a final de cuentas, después de 17 o 15 años, no recuerdo muy bien cuánto, este, estás acá, estás con nosotros, con amigos además. Así es. Este... Que respeto mucho. Así es. Y que tú te das cuenta que, como todos los invitados, que nosotros respetamos también a todos nuestros invitados, porque la, la ética nos dicta que el, el invitado es. Hay que tratarlo con la educación y con respeto Así es nuestra ética Así lo hemos hecho siempre este, No tiene nada que ver qué nos cae bien, qué nos cae mal Si son amigos, o si no son amigos Si son en determinado momento corruptos No corruptos, o sea, aquí se han sentado todo tipo de gente Y a todos los hemos tratado Con respeto Así es. Entonces, ya Mira, yo, yo creo, Jonathan, que todos hemos crecido Sí. Tú has crecido mucho Sí, como no <risa> También era muy has, has aprendido Has aprendido mucho y has crecido mucho como persona, como periodista. Creo que yo también he crecido un poquito como mm. político. Hemos crecido. La vida nos ha dado lecciones. Y yo celebro mucho y agradecida de estar aquí, compartir estos sagrados alimentos deliciosos. Gracias. Y, y creo que lo que tenemos que hoy hacer nosotros que, que, que, que formamos parte de la vida pública del Estado porque formamos parte, don Tomás igual, todos sí, sí. Nos hablamos. somos eh, políticos experimentados, queremos y amamos este Estado y hoy estamos preocupados ¿no? estamos preocupados por lo que estaba pasando en este último sexenio que afortunadamente ya de salida y que hoy Mara tendrá un gran reto pero tenemos que acompañarla y ayudar todos. Es, es se invita talento, mucho talento. Suena programa de televisión. <risa> <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, como siempre, don Tomás. Por favor, este, antes de, de que despida el programa, eh, pedirle a las, a las damas, a los flores, que se despidan, y usted culmina con sí Plan, por favor, pues yo Muy contenta, muy agradecida Creo que es un inicio de seguimiento Creo que vamos a tener una buena evolución este, En el Estado Es el Congreso Porque eh, es, Cuando ha habido diferencias Entre el Congreso y el Ejecutivo, no avanza claro. O sea, lo digo Porque lo hemos visto en diferentes sexenios Cuando el Congreso No tienen que ser amigos Tienen que hacer su trabajo cada quien Y salimos pero cuando eso se rompe y cada quien va para su lado, sufrimos. Así es. Y eso yo creo que está garantizado en este tiempo. En el tiempo que esté Maribel, creo que va a haber un respaldo total a lo que el Estado necesita y que dará las armas necesarias al Ejecutivo para que cumpla con los acuerdos. O sea, creo que nos quedaron dos mujeres muy trabajadoras. Y, y, y bueno, y, y, y pudo decir muchísimo de lo que no había dicho antes, ¿verdad? sí precisamente de eso se trata el programa y qué bueno que, que de tu propia voz puedas aclarar y, y, y para que todos los que los ven pues estén conscientes y tengan la claridad de las cosas no y que vas a darlo todo por los quintanarroenses ahorita en la cámara de, en es gracias. mi querido don Tomás muchas gracias gracias necesitaba. de verdad muchas gracias por estar acá ha sido un momento muy aleccionador el que hayamos escuchado de tu boca, te voy a hablar de tu, No, de, por supuesto. Este, todas, todo eso que desmiente las leyendas urbanas, ¿no? Pues, sí. sí, porque uno en política es miembro de las leyendas urbanas, y si no te gustan las leyendas, no te metes a política, ¿no? Es